iniciar el programa mencionado el terrible tragedia que sucedió con uno de los jugadores más destacados de todos los tiempos de la NBA, Kobe Bryant, sabemos sí. que lamentablemente perdió la vida en un trágico accidente en helicóptero, al igual que, que su niña de unos 13 años apenas, Gianna María. El mundo del deporte, miran, lo han querido segmentar en el mundo del deporte, pero realmente es un hecho que ha marcado a todo el mundo. Yo sí. no es que soy la más fanática, pero obviamente en algún momento determinado de mi vida, he visto un partido de básquetbol y de verdad claro. que cuando vi esa noticia, o sea, me entró un miedo, o sea, tantas cosas. El, el mes de enero ha sido, ha sido, no sé, como que muchísimas cosas han pasado sí. en el mundo en ese primer mes del año. Y sobre todo puntualizar que con él también iban otras personas. Sí, eran nueve, nueve pasajeros. aunque no tienen ya ese... ese no importancia, no a la palabra, sino que él tenía pues, por lo era que la hacía, figura más por lo destacada. que se desarrollaba, era la, la figura más destacada de ellos, no es que nos, no hayan sido tomado en claro. cuenta y es muy penoso ver como cosas así ocurren y ver la vida de un padre y una hija que sí. en, mucha, en hemos notado en las redes sociales que se han estado posteando imágenes de ambos donde se manifestaban siempre ese amor de padre e hijo y son imágenes que verdaderamente desgarran el alma de uno cuando uno ve este tipo de cosas a destiempo porque sí. una persona de 13 años está iniciando lo que es su vida prácticamente. Sí. Mira, ese pequeño video que veíamos eh, anteriormente en las pantallas es un cortometraje que fue merecedor de un premio Oscar. Eh, Kobe Bryant ha sido el único jugador, el primer jugador en ganarse un Oscar, ganador de cinco temporadas en la NBA. Eh, me parece que jugó unas 20 temporadas. Eh, miles de fanáticos se agruparon el día de ayer en el Staples Center, en la ciudad de Los Ángeles, que sabemos además que es la casa de los Lakers, que es su equipo, bueno, era su equipo y donde siempre se ha mantenido. Así que esta noticia, sí. al igual que todo, vamos a seguir desarrollándola más adelante en todo el contenido del programa. Hoy se integra un nuevo compañero, precisamente sí. en ese segmento de deportes. ¿Qué día te tocó? Qué día. Pero realmente que esperamos eh, ver que nos traes. Eh, me refiero a Luis específicamente, sí. que hoy se integra con todos nosotros. Ayer fueron los Grammys, que me imagino que sí. por ahí, por farándula, debe haber algunas, algunas cositas. Sí, miren, vamos a presentar aquí. Falta una mujer en este equipo, por sí, supuesto, la estrella de este programa con ustedes. Ayerín Duarte. Así es, yo me un poquito medio agitada para llegar a tiempo, pero lo importante es que tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes a través de esto que amo y hago con toda la pasión y el respeto para todo ese público que nos da esa fiel sintonía. Hoy es lunes, inicio de semana y por supuesto le damos la bienvenida a este toque del Mediodía. Vamos a pasar por aquí para saludarlas a ustedes que bellas están. ¿Cómo estás? Muy muy bien, gracias a Dios y feliz de poder compartir con toda la gente y a la vez pues un poquito estamos en ese ambiente un poquito de tristeza. Sí, realmente sí. Eh, el país, el mundo está consternado pues con la noticia que recibimos ayer eh, a tempranas horas de, de este domingo que es totalmente familiar los domingos tiene, se, tienen como ese sobrenombre, domingo familiar especial. exactamente y lamentablemente recibimos esta noticia de este jugador estrella de la NBA eh, Kobe Bryant, eh, fue en varias ocasiones, cinco campeón, eh, cinco, veces de cinco, la campeón NBA. cinco veces campeón de la NBA estadounidense, pero sin dudas, pues todos nos identificamos con sus jugadas y sí, la sí. forma tan particular en la que pues pudo llevar su vida personal y familiar. Es. Eh, es muy triste, nosotros eh, desde aquí solamente nos resta orar, para que su familia, pues no solamente fue la pérdida física de, del padre, del pilar, el pilar del hogar, sino también pues de su hija menor, de 13 años, Gina, y es muy lamentable también la pérdida sí. de las demás personas, claro sí. y lo que nosotros sentimos es muy mínimo. Es un granito de mostaza prácticamente en comparación claro. con lo que está sintiendo toda su familia. Son situaciones que pasan, y harán una costumbre en él sí. poder viajar en helicóptero, helicóptero. Que nosotros, sí. mira, mira, mira sí. qué complicado es la vida. Yo vine analizando eso con mami. Que a veces nosotros decimos, ay, yo quiero un helicóptero, yo quiero sí. esto, yo quiero el otro, queremos la vida de Fulano. Y mira cómo se le fue tan fácil la vida de Fulano, vamos a decir en lo este que caso pasa de COVID. Es que la, la, El que está detrás de la pantalla ve. El, este mundo muy fácil por ejemplo es como tú dices tú vienes a trabajar acá y quien nos mira dice ay es muy fácil están en la televisión sí. esa chica se lo ganan fácil pero el de cámara no sí. la gente no sabe no y así sí no mismo son ellos que se exponen tienen que salir temprano en horario de madrugada cuando tienen esos juegos y tienen muchas veces que ve el caso se tuvo que llevar a su hija y vemos dónde y precisamente pierde. era ¿Para, para un juego que y también en esa misma línea nosotros ver cómo su compañero Ay, sí. eh, lloran así hombres Óyeme. tú dices wow los esa hombres siempre tienen dejó como... un legado o sea no fue un jugador común porque muchas veces decimos, ah no, porque ya murió y esto, pero cuando tú Ay, te hombres así tan tocados en un video, tú dices, verdaderamente dejó una huella y no fue un jugador más, fue un Y compañero. es increíble porque es una persona que uno no conoce físicamente, pero y por ejemplo en mi caso, oye, el corazón se sí. me destrozó. O sea, sí. que realmente fue una persona Que, que va a ser una leyenda, indiscutible Pero miren, eh, vamos partiendo De lo negativo, también a mirar El, el legado, prácticamente que, que nos deja a nosotros, y es que la vida Usted que está en sus hogares, Ay, se va en un abrir Y cerrar de ojos, muchas veces Nosotros queremos tomarnos hasta un café Comernos un helado, y decimos No, yo voy a engordar, o no, ese dinero Lo voy a utilizar para otra cosa Sin embargo, cuando vemos ese tipo De acciones, de situaciones Que consternan a un mundo, pues uno se da cuenta que es bueno uno disfrutarse cada segundo que uno tiene la oportunidad de vivir. Y la vida es Eso así, porque Total. al final nadie va a recordar en, en un futuro eh, quién tú fuiste profesionalmente, tu apellido, de qué familia tú simplemente van a recordar el legado que tú dejaste. Sí, sí, sí, Por eso usted sí. que está en sus hogares, nosotros tenemos esto como lección, de que debemos ser mejores personas cada día, de que debemos tratar de impregnar en los demás cosas positivas. Para el día que nos toque partir, que es nuestra, que sea nuestra hora, pues. Pues entonces la gente nos recuerde de buena manera sí. Así es, Mayel y Mira eh, vamos ahora a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a continuar con todo el contenido que hemos preparado en este lunes más adelante vamos a ver si hacemos conexión directa con Roberto Neris que se encuentra sí. fuera del país, así que usted quede en sintonía porque queda mucho más de todo el contenido del Toque del Mediodía sí.